En un capítulo más de Sabia Naturaleza, capítulo 6, y continuando con el contenido tan interesante de la historia de la medicina tradicional china, en este capítulo haremos una continuación de lo que estábamos comentando en el capítulo 5. Todo el periodo justamente de esta dinastía Zhou, eh, si quiere, según lo que el autor comenta, una época clásica, en donde nacen los pensamientos y las filosofías eh, relacionadas con los pensamientos, mejor dicho, del yin y del yang. Haciendo referencia a eso, justamente tenemos la posibilidad de comentarles de que en esta época eh, también hacemos referencia a una aparición que fue denominada como el gran clásico de las plantas medicinales, que explicaba los fundamentos de la farmacología china, y que es probablemente la farmacopea más antigua del mundo se ha venido revisando y utilizando de forma permanente hasta la actualidad describe, describe en detalle 35, 365 drogas naturales clasificadas en tres categorías fíjese el trabajo eh, tan amplio y, y tan dedicado bueno de, de todo ese milenio ¿no? ¿Sí? durante milenios que ha hecho una investigación que no solamente se mantiene en el tiempo, no solamente sirve como uso médico y una preservación en la biblioteca médica de esa cultura milenaria, sino que sigue siendo el beneficio para toda una humanidad que actualmente puede disfrutar de esos conocimientos de generación en generación. Entonces decíamos, describe un detalle en detalle 365 drogas naturales clasificadas en tres categorías. Una superior que incluye 120 drogas de naturaleza primitiva, una intermedia con 120 drogas con un valor terapéutico general y una categoría inferior que comprende 125 de naturaleza antitóxica y antibiótica. El clásico analiza también las cuatro clases, los cinco sabores y los siete grupos de drogas medicinales e incluye valiosos consejos sobre la forma de obtener, preparar y conservar las drogas. Recomienda 170 tipos de remedios para enfermedades, incluidas las propias de la medicina interna, la ginecología, la cirugía, la oftalmología y la otología. Y en la actualidad, la ciencia encuentra válidos sus valores terapéuticos. Hago hincapié siempre en esto. La ciencia actual o en la actualidad, la ciencia actual no tiene competencia, voy a ser enfático en esto, no tiene más competencia que la de aprender y de la de experimentar los beneficios que se han mantenido en el tiempo. Porque todo lo que hacen hoy en Occidente, esas experiencias, experimentos con las personas, terminan justamente en la muerte o en la cronificación de enfermedades. Yo me pregunto, si ya tienes parámetros comprobados, transmitidos de generación en generación que funcionan. ¿Cuál es el fin de que una humanidad pueda estar ligada a una dependencia farmacológica sintética con experiencias tan negativas, con resultados tan desastrosos, pero que la ciencia aplaude, la ciencia occidental aplaude como grandes descubrimientos? De nada. Hay que ser enfático a en esto para que la gente despierte justamente su interés por la naturaleza propia de uno mismo en correlación con la farmacopea natural que nos brinda el planeta, justamente, que es lo que han hecho los ancestros, aprender de todo lo que la naturaleza nos da para que tengamos una excelente calidad de vida. Aprender de ella, experimentar con ella y dejar un gran legado. Hay que aprender a ser humildes y dejar ese legado en lugar de improvisar con lo que denominan hoy la tan mencionada llamada ciencia moderna. Uno de los principales médicos de este periodo fue Blanc O. P. Schuert. Voy hacer hincapié en esto. P. Schuert, que vivió en el siglo V antes de la era cristiana y es probable que fuera contemporáneo de Hipócrates. Destacó en muchos ámbitos, destacó en muchos ámbitos como la teoría de los pulsos, un diagnóstico incomparable hasta el día de hoy, que, trasciende cualquier otro diagnóstico que Occidente pueda pretender como válido, la fitoterapia, la acupuntura y la terapia de masaje. Un día al pasar por el estado de Fu, sanó al príncipe, cuenta esta historia, moribundo de una extraña enfermedad. La gente sorprendida pensó que Bianque era un santo y que tenía poderes mágicos, pero el modesto médico explicó con énfasis que lo que curó al príncipe fue la medicina racional, su gran obra, los 81 tópicos difíciles de Juan Ti, es un tratado sobre el diagnóstico la anatomía y la acupuntura. Otra obra destacada de este periodo fue el clásico del elixir, del Wei o jam un ermitaño taoísta, aunque por fuera parece un libro de alquimia, en realidad es un texto secreto, escrito en un lenguaje simbólico sobre el chikun para la salud y la longevidad. Los taoístas hicieron grandes aportaciones a la medicina preventiva, que para los chinos ha sido siempre superior a la curativa. Voy a detenerme en esto justamente. ¿Por qué hago continuación este capítulo, capítulo número 6? Continuación del capítulo anterior. Por, por ejemplo, eh, podríamos hablar de temas totalmente distintos, porque la historia, ya le dije yo que en 10 capítulos va a ser difícil de resumir, pero el encadenamiento de la historia y sus logros, y sobre todo la mantención, con una objetividad tan realmente sorprendente, cuando dicen que la prevención es superior a la curación. Estamos hablando de una concepción médica ancestral eh, con tantos siglos, con tanto tiempo de antelación a, a, a esta realidad actual supuestamente moderna por todo lo que nos aporta, pero que no nos distraiga que el aspecto tecnológico, supuestamente avance tecnológico en la medicina, tiene aparejado muchos intereses cocreados que destruyen la esencia del ser humano. Es obligación tuya, es obligación de cada ser humano adentrarse en el concepto milenario que como origen humano tenemos para poder tener una preservación, una prevención y una mejor calidad de vida en lugar de estar buscando curaciones más. Empezaremos próximamente con el capítulo número 7 y hasta entonces te invito a que veas todo lo que hemos ya ido conversando, investigando y transmitiendo de esta hermosa obra que, les reitero, en 10 este capítulos no creo que podamos terminar, pero que hace mención a tanta, tanta información valiosa para todos los seres humanos que queremos siempre mejorar nuestra calidad de vida. Hasta un próximo capítulo. Si te interesa volver al origen, si te interesa la historia ancestral de la medicina y todo lo que nos vamos a ir adentrando para mejorar de forma natural, suscríbete a nuestro canal, dale un me gusta y compártelo para que podamos seguir haciendo este trabajo de divulgación y de investigación. Hasta un nuevo encuentro. Muchas gracias.